Las 10 cosas que no sabes de Cristóbal Se pone mis botas de tacón Y camina desnudo por toda la casa Con parlamento incluido Pues usted sabía que yo soy homosexual ¿Listo? Muy bien que se desahogue Pero obviamente lo vamos a hacer los dos tengo una siedita y se la voy a decir a Anto A ver si se reconcilian. que quiere vivir esto aquí así Las diez cosas que no saben de Antonia Tiene los pezones súper sí. resecos sí. y echando echándose crema ahí sí. bueno. No parece llegar que ustedes oh. a rabito. A lo que a Rabi y todo A la ley que no te arregle las cosas con este mar 14 llamadas perdidas Pues yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí Ustedes no saben la idea que me dio esa anoche Una empresa de diseño de vestuario Ay no, Antonia me mandó un mensajito de reconciliación, yo estoy súper emocionado. Obviamente le va a responder también con un videíto. Antonia, los dos fallamos, tú primero que yo, pero bueno, eso no importa. Yo quiero que dejemos de pelear y que no volvamos de esta casa un infierno, sí. Siluetas Ay, qué hermosura No, me encanta Ay. Apenas para escribir para mí Ay, no. Pues, o sea Ya la ombliguera pasó de moda Claro que no falta la gata que se la ponga Pues Ay, no Y ese estampado de la virgencita y el divino niño Pues, ni avala ¡Ah! ¡Ay, no! Y ese letrerito de bebé Murano, pues, o sea, es lo más out. ¡Ay, no! Vamos es, a innovar. Bueno, ese es nuestro target. Para los que no entienden, nuestro público objetivo. Miren el estilo que se manda esa gente. O sea, super hipster, nada out. Bueno, Antonio, mira, después de todo lo que investigamos y todo lo que hicimos, esta es la página web que dice para nosotros. Hermoso. Hay una parte como para los diseños Otra pues como con las fotos de los modelos Y esas cosas de la ropa que vamos a hacer Otra un poquito como hablando de nosotros también Como que hacemos esas cosas Que nos puedan contactar Y como recomendaciones de lo que está la moda ¿Qué parece? Genial, me encanta ¿Y cuál es el nombre? Whatever you want ¡Sarco! ¡Sarquito! entonces sé que le va a encantar Hola. Uy, uy, ¿Uy, esa chaqueta qué? Mira lo que te hice. ¿Esa la hiciste vos? No, yo no creo. ¿De buena? Sí, ¿te gusta? ¿De qué color la sí, quieres? Sí, no, no, pues yo no sé. Póngale una azul o algo así. Azul. Me estaba ahí justo para ti. Ah, Melo. Mira, mira. nota. Ay, pero. Bueno, Cris, vamos a hacer la lista de todo lo que necesitamos. Primero, hilos. Mm, carreteles. Telas. Obvio. Botones también. Tijeras para tela. Acuérdate que tienes que recoger la máquina de tu mamá y tenemos que comprar el aceite para la máquina también. Sí, el no aceite. Yo me puedo conseguir unos moldes. Super. sí señor, somos jóvenes innovadores que quieren emprender a su nueva empresa pues esa es la tercera sí. vez que los llamo, ¿cuándo lo va a poder encontrar? sí señor, necesitamos apoyo, patrocinio, ¿no nos puede dar una...? Sí. A ver, señorita, es que yo eso no le estoy mendigando nada, lo único que yo quiero es una reunión, pues... ay, en serio, mañana entonces a las nueve Muchas ¿Qué? ¿Eso sea, por qué me está gritando? A mí me respeta, hágame el favor. Sí, ¿Sabes Suerte, suerte, chava. ¿Ah? ¿Qué tal esa? Pues... estarán estos? ¡Ay, yo me ve! Sí. ¿Qué es? ¡Uy, qué de Bueno, ya sé que tienen cronograma. Obvio. Obvio. Mira, aquí puedes poner esto como de los proveedores. ¡Ay, no! Ese número me encanta porque me recuerda a Camilo. Ay, pues, eso le pasa por dárselo tan rápido. Pues ¿quién te entiende? Vos fuiste el que me volviste promiscua. Ah, así pila. Este teletubi. Qué emocionante que ya si atrás nuestro piel roja tiene dinero, no. Y gracias al patrocinio de tu papi, pues. Pues sí, qué felicidad. A lo más bien, me le quito el sombrero a la Anto. Se consiguió la plata con mi tío. <ríe> y es que aquí, parse entre nosotros. man cómo es de codo? Ay, no les voy a contar. Ustedes no se imaginan la condición que me puso mi papá para darnos el patrocinio. ¿Qué te digo? ¿Cómo le tengo que hacer un diseño mensual a la gata a pesar de su Ah. Ah. Pases como están de juiciosos con lo de la empresa. Viste que ese grabarnos no se vuelve adictivo, ya estás como nosotros, pues. Bueno, miren pues, los 10 colores de la temporada otoño invierno. Amarillo dorado y apagado, rosa vibrante, azul verdoso, intenso y refrescante. Eso este es un poco como yo. Ah, un poco intenso total. <risa> Ay no, pero mira, mira, mira. ¡Ah! Quiero, Quiero una que... camiseta con esos colores botas, ay, ay no yo sé que nuestra empresa va a ser un éxito este pantalón, wow pues parce, ¿qué sería de la vida de nosotros sin Excel pues, pura calculadora cuenta huevos mira este lindo, súper hermoso es tan difícil comprar tanta tela de buena no es lo mismo comprar dos telas y sacar de ahí las camisas y las faldas la ignorancia es atrevida. ¿Cómo están? Hola. ¡Ay! Veo que están como muy trabajadores. Por fin, juiciosos. Sí, doña Liana, ¿cómo están? Bien, ¿Qué? ¿qué han hecho? Cuénteme todas estas telas. Ay, tenemos una empresa de diseño. Estamos diseñando ropa ahora. No me diga. Sí. Vea y a propósito. Sí. ¿Cómo le parece? Es que yo tengo el grado de mi hija y estoy necesitando como un vestido así como bien elegante. ¿En serio? Sí, sí, sí, claro. ¿Y cómo lo quiere? Eh, muy sí. elegante. Muy ¿Qué? elegante porque es que esta es una ocasión muy especial. Sí, pero, señor. Ay, pues para esta figura, no sé. Pero, ¿por, ¿Por qué no me asesora? ¿Por qué no me asesora? Eh, porque eso sí, tengo que estar la más bella de todas las mamás. ¿Y qué? ¿Pero entonces el vestido no lo paga cuánto? ¿O puede ser sí. una forma de descuento? Y... No, no, no, no, no, no, no vean, conmigo, si me queda bien lindo, tengan en cuenta que de la rienda los lo descuento. Ah, perfecto. Más perfecto. poquito, más poquito. Más felices no podemos estar. Imagínense que anoche nos llamaron de una empresa súper importante a hacernos un pedido gigante. Ay. Hay que trabajar un montón, pero bueno. Lo que pasa es que me preocupa mucho porque Chris Cris se va. Un fin de semana en Argentina, con un chico espectacular. Imagínense que a Cris lo invitaron para Argentina y le van a pagar todo. porque será que a mí no me pasan esas cosas? Mentiras, pues son puras mentiras, él no me ha invitado a nada. Pues yo voy de puro metiche, pero es que pues, obvio, tengo que salir. Y si me deja metido, cosa que no creo que pase, va a llevar como la plata de los patrocinios, pero pues obvio no me la voy a gastar. O sea, en serio no me la puedo gastar. Pero qué rico, que vaya, disfrute, que pase bien, bueno. Y obvio que traiga ideas y diseños de las últimas tendencias en Buenos Aires. Parceros, a quien no saben, esto acá se calentó de buena, vea. El parcero Cris. Se bebió toda la plata en Argentina, el pedido se perdió, quedamos mal con la empresa. No, de buena que esto se putió. Es que ni un peso, ni un peso se lo bebió todo. Ay, no. Dios mío, es que cómo me da a mí por confiar en ese man. Es que no tiene ni cuevas. Tonia, perdóneme por favor Estaba hablando con una polla, se llama Sara Es bajo. Yo sé que usted no me quiere ver ni en pintura Pero por favor ayúdeme a hacer algo para darle el último empujón a la empresa, yo no sé qué sé. Entonces monta bicicleta par. Vea, tiene unas piernas viejo Uf. Una cara, parce No, yo no sé, ojalá me la coron Y ya, huevona